Tutoriales Interlau News presenta Cómo recuperar el visualizador de fotos clásico en Windows 10 Hola amigos, hoy les voy a enseñar a recuperar el visualizador de fotos clásico en Windows 10 Comencemos Para ello, van a ir a la descripción de este video Donde les voy a dejar dos enlaces Uno en Mediafire Y otro de Google Drive Hacen clic en cualquiera de los dos para descargar el comando, yo lo voy a descargar en media file. Hacen clic en descarga. Voy a seleccionar el escritorio. Hacen clic en guardar. Vamos al escritorio. Hacemos doble clic en el comando. Hacemos clic en ejecutar. Hacemos clic en sí. Hacemos clic en sí. Hacemos clic en aceptar. Y para restaurar el visualizador de fotos clásico, simplemente vamos a una imagen. Hacemos clic con el segundo botón del mouse. Vamos a propiedades. Buscamos donde dice cambiar. Hacemos clic. Y acá buscamos el visualizador de fotos clásico. Vamos a más opciones. Bajamos. Acá está el visualizador de fotos clásico. Lo seleccionamos. Hacemos clic en Aceptar. Hacemos clic en Aplicar. Hacemos clic en Aceptar. Vamos a una imagen. Hacemos doble clic. Y ya quedó restaurado el visualizador de fotos clásico. Esto es todo amigos. Suscríbanse a mi canal.